¿Qué harías tú cuando sientes que ya lo tienes todo es distinto creer que puedes llegar a tener todo que yo lo creo versus lo tengo todo yo tengo una vida muy muy afortunada al día de hoy he comido mierda durante los últimos siete años he perdido dinero he perdido familiares he perdido amigos he perdido todo hoy en día entiendo que merezco más hoy entiendo que puedo más y siempre hay un siguiente nivel cuál es tu siguiente nivel Después pues, tuve un, un flujo cuando me conecté con eso que tú hablas, de que siempre hay un siguiente nivel y siempre se puede llegar más lejos. ¿Ustedes saben cuál es el sentido de escribir los 50 objetivos al diario? ¿Cuál es? Más allá, tiene un propósito. Enfoque. Enfoque. Donde pones tu foco va tu energía. Y si tú te levantas en la mañana y escribes tus objetivos, ¿qué está haciendo el universo? yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, voy a accionar en congruencia. Quiero que se den cuenta de algo, empiecen a sentir cómo está la energía de ustedes, en qué momento se relaja, en qué momento se tensiona, en qué momento empiezan a conectar. Él dijo algo importante, ser esa persona que tengo que ser para tener. Para conocer la luz tenemos que conocer la oscuridad. Para estar felices tenemos que estar tristes. Tú me preguntas, yo soy una persona muy fuerte, muy alegre, con mucha energía. Y tengo mis días de mandar la mierda, es más, mando la mierda a mi equipo muy seguido. En un buen sentido de la palabra, cuando no hay una venta, cuando no se hace, cuando la no han cagado, me permito eso. Y después estoy al rato riéndome. El dolor es obligatorio en la vida, el sufrimiento es opcional. Y es normal. Entonces, ¿qué pasaría si me permito sentir cada emoción cuando tengo que hacerla Y si tengo que llorar, claro, no me puedo poner a chillar todo porque tengo un controlador la audiencia. Cuando me peleo me permito mandar a la mierda Cuando estoy triste me permito llorar Hay días donde no me quiero levantar Y me quedo en la cama Y lo vivo Sentimiento, sentir Somos humanos para sentir El secreto es sentir Entre más logremos sentir Este momento Lo que decíamos ayer Abrazar ese instante Y si es un momento donde necesito un abrazo lo doy Si es un momento donde necesito recibirlo lo pido Qué bonito se siente sentir una emoción. Si tengo que reír, río. Si tengo que sufrir temporalmente, sufro. Si tengo que recordar, recuerdo. Y a partir de eso creo un legado. Quiero que entiendan algo. A la gente le importa una mierda lo que tú haces. A la gente le importa un carajo si tú te equivocas. Hicieron estudio en, en tres... Universidades en simultáneo, auditorios de 500 personas y tenían un voluntario que llegaba tarde, abría la puerta y botaba un café. Al finalizar la charla, varios días, en varias situaciones, preguntaban cuántas de las personas se habían dado cuenta que una persona había llegado tarde y había botado algo. En promedio de 8 a 12 personas se habían dado cuenta. Las restantes 482 ni lo notaron. La persona que llega tarde y que se le cae el café, ¿qué piensa? Que todo el mundo lo está viendo. ¿Sí o no? En realidad es que nadie te está viendo. A nadie le interesa lo que haces o dejas de ser. Es por eso que ustedes tienen que ir por los sueños. Es por eso que tienen que dejar de pensar qué pensarán de mí. Lo único que tienen que pensar es cuál es mi motivo. Tu hijo, tu hija, tu pareja, tu tío, tu abuelo, tu papá, tu mamá. ¿O sencillamente tú mismo? Sí, brindar por todos y cada uno de los sueños de ustedes. Desearles mucha abundancia. Y cuando digo abundancia, es realmente vivir con la actitud de que hoy es el mejor día de tu vida. Si todos los días tú vives con la actitud de que hoy es el mejor día de tu vida, el 2022, año, el 2022 va a ser el mejor año de tu vida. Sin embargo, el 2023 va a ser el mejor puto año de toda tu vida. ¡Hagan esto, ¡Abundancia, señores! Salud, abundancia y todo lo que ustedes quieran.